Hola a todos, bienvenidos a la asignatura TI y geolocalización, estudio de caso. Mi nombre, como sabéis, es José Luis Martínez y imparto el primer bloque de, de la asignatura. Eh, voy a hacer un paréntesis, si queréis estar al día en temas relacionados con la asignatura, en, en temas relacionados con la planificación territorial, sobre todo con el geomarketing, con la geolocalización. Podéis seguirme en el usuario de Twitter, en mi página de Facebook, que eh, es Geoconsultor, eh, o en el mismo Linkedin. Bueno, eh, este primer tema, el tema 1, eh, referente a datos y, y su visualización. Datos geográficos y su visualización. Eh, este tema, el, el pasado curso, estaba enfocado... Sobre todo el conocimiento de las distintas fuentes cartográficas que podíamos encontrar. Eh, y con especial atención a las que había en Andalucía, a la IDES, eh, a los servicios de descarga, funciones de los SIG y la cartografía que había en Europa, en, en España y en el resto del mundo. Pero para, para este curso he decidido centrarme y dedicar el tiempo en otros contenidos más relacionados con la, geol con la geolocalización, y, y con el G marketing eh, Me di cuenta que la mayoría de estos contenidos se, se podían seguir eh, o se impartían en otras asignaturas de, del mismo máster o, de, o del grado. Eh, este primer tema se compone de una lección eh, una lección que, que por supuesto os recomiendo que que la estudiéis con atención, que tiene bastantes recursos, bastante contenido de, de vídeo y de enlace eh, que os recomiendo que lo sigáis, eh, ya que está la, la información que viene de la lección está ampliada. Casi el 100% de las fuentes y de los software que os recomiendo en este tema eh, son gratuitos, ya os digo, prácticamente todo. Eh, la evaluación del tema se realizará a través de, de un cuestionario tipo test con 10 con preguntas y con varias respuestas alternativas en las que solo una será la correcta hay una práctica y hay un debate en el que ya os digo que la participación es obligatoria eh, y puntúa eh, cualquier duda o ayuda que necesitéis hacerme la llega ya sabéis que tenéis eh, en cada uno de los temas un foro para, para las dudas además del de debate un foro para para dudas eh, os podéis poner en contacto conmigo a través de, del correo electrónico de, twitter o si lo consideráis, eh, quedamos por el Skype. Esto es todo, mucho ánimo y, y adelante.